Saludos desde Info Cuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Dictadura cubana hunde una lancha que intentaba llegar a Estados Unidos. Cuatro adultos y una niña murieron. Una nota difundida por los medios afiliados al gobierno de Cuba refiere que el hecho ocurrió al norte de Bahía Honda, provincia de Artemisa, versiones del régimen aseguran que la lancha rápida procedente de Estados Unidos violó el mar territorial de Cuba. Fueron rescatados 23 personas, incluyendo 5 fallecidos. Se sigue repitiendo la historia del remolcador del 13 de marzo, que solo acabará con el fin del régimen. La periodista cubana Yadiris Luis Fuentes denunció en Madrid ante la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que el régimen de Cuba ha forzado a decenas de periodistas al exilio bajo las amenazas de abrirles causas legales con delitos fabricados o cercenar aún más sus derechos de libertades. No nos quieren presos, nos quieren fuera del país, afirmó Luis Fuentes, quien aseguró en su presentación en el evento de la CIP que la mayor parte del periodista independiente cubano está en el exilio. Los cubanos viven haciendo colas para poder comprar alimentos y largas listas de productos que están escasos en la isla porque el régimen castrista no se ocupa de las necesidades del pueblo. A través de las redes sociales se conoció la situación de los habaneros, que tuvieron que hacer una cola desde horas de la madrugada para poder comprar detergente. Los cubanos se apostaron frente al complejo de tiendas ubicados en el emblemático edificio Foxa del Vedado Habanero crítica situación está atravesando un anciano cubano abandonado por el régimen al que le negaron atención médica en un hospital de la isla. De acuerdo al reporte, el hombre de la tercera edad que descansaba en el piso en una calle cubana tiene una herida en la pierna, la cual no le fue atendida en un centro de salud del país. La herida en su delgada pierna le afectó un nervio, por lo cual el anciano cubano tiene complicaciones para poder caminar. El adulto mayor solo recibió indicaciones de lavar su herida con mucha agua y jabón de lavar, pero su nivel de pobreza es tan grande que ni siquiera tiene acceso al jabón. ASIP sitúa a Cuba entre países con menos libertad de prensa. De acuerdo con ASIP, ese es un indicador de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en América, las cuales arrojan que Cuba, Venezuela y Nicaragua pueden ser categorizados como los únicos países del continente en los que no existe la libertad de expresión. La isla ocupó la posición 20 de 22. Por debajo de ella se situaron Venezuela y Nicaragua. España aclara cuáles son los cubanos que podrán beneficiarse con la nacionalidad. De acuerdo a la nueva ley aprobada en octubre, los cubanos que tienen derecho a optar por la nacionalidad española son los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. Una cubana denuncia venta de pizza de mala calidad en un local estatal de Santiago de Cuba. La mujer reveló que perdió su dinero al comprar el producto alimenticio en el local conocido como Escala de Milán, una pizzería estatal ubicada en Plaza Marte. La denunciante gastó 200 pesos cubanos en una pizza de mala calidad de jamón, la cual tenía un desagradable aspecto. La cubana reaccionó indignada ante la venta de este producto, por el que asegura que sintió asco al nivel que quiso echarla a la basura.